bueno pues seguimos por aquí avanzando, vale, tiros... ahí hay uno, vamos a ver, a ver... Toma! muy bien a ver si la roca... la roca esta... un poco de escudo no viene mal vale. Ese tiene que estar por allí. Me ha parecido. Sí. Je, qué jodido. Está en el arbusto. Vamos. Vamos. No se mueve. Ah. Bueno. A ver. Uno más, uno más. Ahí está. En la zona. Cago en la leche. Siempre corriendo a toda velocidad. Vamos, nada y aquí hay movimiento un poco de descanso no... no viene mal recargamos, todo bien granadita uno... oh joder con el spider vale aquí hay dos bueno pues yo como pueda Tiro, un por aquí Vamos No se entera, no se entera <ríe> A ver Nada, a ver, vamos, venga Ostras, ahí está Los guantes no, no me los llevo. Bueno, pues seguimos. Vamos a colocar esto un poco. Lo estoy esperando, no sé si tú me escuchas. Eh, sí, sí. Ah, de puta madre. ¿Y eso, tío? por qué, yo qué sé. Me ponía ahí. Eh, unirse al grupo y ver. Digo, pues vamos a cotillear. Pues estoy... Vamos a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda. Ah, es coña. Cabrona, ¿no? que me queda uno, tío. Ya lo sé, por eso. Qué cabrito? aquí, Bueno, me tengo que mover. Qué putada, qué putada. Ay, oh, con el puto agua, a lo que si sí, le veo te aviso de verdad. A eso ver, a ver. si le pegas ahí, seguro que va si ¡Oye! pegas ahí se ¡Oye! bajando ¡Oye! Oh, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Al observar no veían no? al bueno, fin, ahora ya todo Tenemos informes que muestran alteraciones sísmicas en la parte inferior Es un spider, o sea que va a caer en Sitios Santos La orden imaginada no solo sí, está activa, sino que está reuniendo fuerzas La orden imaginada está jugando con fuego Un fuego que consumirá el mundo que conocemos A todos los que están por descubrir Ahí va ¿Puedo llenar de enfriado eso? No, en la próxima actualización dicen, pero vamos. Pues aquí me quedo a esperarle. Exactamente. No tengo prisa. La misma que él. Malo. me vea y me dispare desde de arriba. Na igen, gyerek. Ó. Ó, nézd meg. Gyere, gyere. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Victoria Victoria <risas> <risas> <laughs> Eso <del> también era <risas> bot <risa> Buenísimo, Se acabó Buenísimo. el spider. cara Sigue volando. ¡Al lobby!